Primero felicitar a los organizadores de este evento, pero sobre todo a los eh, cocineros de todo el Perú... ...que hoy día vienen a exhibir lo mejor del arte culinario del país. Yo estoy aquí con Nadine, con algunos ministros de Estado que están aquí presentes. Eh, cultura, salud, transportes y comunicaciones, mujer, comercio exterior, turismo... ...producción, hasta mi canciller se ha venido acá a comer. Hay personalidades que estoy viendo como embajadores de países hermanos... ...y simplemente darles la bienvenida en mi condición de Presidente de la República... ...pero un comensal más para también degustar la comida. La comida es fundamental. Hablábamos eh, con los dirigentes, organizadores de mixtura de que ya desde la época del Imperio Incaico, el trueque era en base al ají, al lucho Desde esa época ya la comida era importante. Cuando los incas entran a la Amazonía, después de muchas formas de tratar de penetrar en la Amazonía, encuentran la clave, que es con la comida y con la música. Así entraron y conquistaron las culturas amazónicas y se incorporaron al Perú, a ese gran Taguantinsuyo con su arte culinario, con sus usos, sus costumbres, sus productos. La costa también aporta a lo que es la comida peruana. En esas viejas historias de cómo se inventa el ceviche, cuando a los pescadores, a los, en la época de la esclavitud enviaban a los pescadores y los dejaban sin almuerzo para que regresen con el pescado al puerto y no se queden mucho tiempo en alta mar, solo les daban el limón para luchar contra el escorbuto. Y ellos, esos esclavos, aprendieron a macerar el pescado en alta mar con el, con el limón, produciendo el primer ceviche peruano. Por eso es que el ceviche es peruano. Y así hay muchas historias del arte culinario. Lo fundamental es que hoy día la comida puede unir al pueblo, puede unir culturas, y creo que vamos a trabajar juntos y que ojalá la cocina peruana se incluya dentro de lo que es el patrimonio de la humanidad a través de UNESCO, que creo que es un clamor de todo el pueblo peruano. Por eso quería venir aquí a respaldar lo bueno que hacen los peruanos lo bueno que hacemos y que hacen justamente darle otro sabor, otra tonalidad, otra imagen más positiva del Perú ante todo el mundo. Y no quiero quitarles mucho tiempo, creo que todos queremos probar la comida, ya va a ser mediodía y todos estamos con un poco de hambre, así que los invito a que ustedes inviten a sus familiares, a sus amigos, etcétera, a que vengan acá y que esta feria la gran expectativa que sean cientos de miles que vengan acá a probar la comida. Yo vengo, he estado en muchos sitios del país, normalmente comiendo lo que llamamos rancho de tropa, ¿no? Y sé apreciar lo que es el, la buena comida también, tanto de la selva, la sierra y la costa. Cada lugar tiene su magia, su forma de preparar su comida, su sabor, su toque. Y creo que acá lo que se está haciendo es darle calidad ...a esa magia, a ese sabor. Muchas gracias a todos ustedes... ...y que viva Mistura. Han sido pues palabras... ...del presidente de la República... ...Ollanta Humala... ...al inaugurar esta cuarta edición... ...de la Feria Gastronómica Mistura. Ahora a continuación... ...comienza la exploración de campo... ...el trabajo de campo... ...al cual ha hecho referencia el presidente. Eh, queremos, eh, él ha expresado en la conversación... ...que tuvo con nosotros... ...su deseo de iniciar la visita por el mercado y luego las cocinas regionales, están acá los campesinos, los vivanderos populares que lo van a acompañar en esta gira y como una pequeña expresión cultural nos han pedido los campesinos que ejecutemos un huaylas tradicional campesino, con verdadero sabor a campo que creo que resume lo que es mistura y resume el trabajo conjunto que tenemos por delante. Adelante muchachos. Música imágenes de, de este baile eh, a propósito de la inauguración de Mistura, la Gran Feria de la Comida Peruana inaugurada hoy eh, jueves con presencia del presidente de la, de la República la y también de, este país, de conocidos chefs internacionales, internacionales como fiesta, es el caso del catalán Ferran Adrià. Adrià eh, esta cuarta edición la de la, la, feria la feria anual atrae a 17 cocineros de talla mundial y se espera la visita de unas 300.000 personas y la venta de más de 600.000 platos de comida, según estadísticas de la Asociación Peruana de Gastronomía Apega. Mistura se prolongará hasta el próximo 18 de septiembre y tendrá 150 puntos de venta ...de eh, bebidas eh, y comidas de Lima y también de distintas partes de nuestro país. Eh, se pondrá al gusto del paladar de 86 variedades de frutas típicas... ...reflejo, como sabemos, de nuestra rica biodiversidad. También se ha tenido en cuenta en esta oportunidad un bulevar eh, ...dedicado solo a la repostería nacional... Polvo, ...donde eh, se podrán degustar los diversos postres... Que tenemos en nuestro país desde el arroz con leche hasta las cremas volteadas, budín de coco o los guindones o guargueros. Diversos eh, platos que están eh, preparados para que puedan eh, degustar los visitantes a la cuarta edición de eh, Mistura.